El equipo comandado por el entrenador Ignacio Nachambriz busca seguir con su buen paso conservando el liderato general y con la tarea de romper el récord de más puntos obtenidos en un torneo, el León llega con una racha de seis partidos ganados de manera consecutiva y no pierden desde la tercera fecha. Su único descalabro del torneo fue frente al Cruz Azul, por lo que son amplios favoritos para este penúltimo duelo. Por su parte Santos Laguna ya aseguró su lugar en el repechaje del Guardián 2020 después de un mal arranque por parte de la gente de Guillermo Almada, sumando al momento cinco partidos consecutivos sin perder, el equipo de los panzas verdes se han convertido en el equipo a vencer en este torneo,